Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Crecimiento personal y autoconocimiento en El Emprendedor Imparable, con Alfonso Honorato. Bienvenidos a la sección El Emprendedor Imparable, con un servidor, Alfonso Honorato. Y esta vez tenemos con nosotros a María Ledesma. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo, me apetece mucho hablar contigo. Un placer. Me apetece siempre hablar contigo, ya lo sabes. Y hoy vamos a hablar sobre un episodio que se titula, se titula, emprende una vida en pareja. Y vas a decir, wow, wow Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Este episodio y esta sección no va sobre el emprendedor imparable, sobre el conocimiento, sobre cómo conectar el conocimiento a emprender. ¿Cómo vamos a hacer esto con respecto a la pareja? Y eso te diría, ¿y si crear una vida en pareja es emprender un proyecto en sí mismo? ¿Y si, como tú trajuegues, como tú crees una relación con tu pareja, sea posible que crees una relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tú emprendes este proyecto, puedes ayudarte o emprender a otros. ¿Qué ocurriría si emprendes una empresa con tu pareja? ¿Está bien hacerlo? ¿No está bien hacerlo? Vamos a hablarlo. Y hoy les vamos a basar en una guía. Y se llama Guía práctica para crear un acuerdo de pareja consciente de Borja Vilaseca, que como no es uno de mis grandes mentores, maestros. Y lo primero que me gustaría hacer es hablar sobre una cosa que, que me ha ayudado mucho, hacer con María. María y yo estamos compartiendo vida juntos, cada uno vive en una casa diferente, pero seguimos conociéndonos y seguimos compartiendo. Y una cosa de las que hacemos, que me gusta mucho, es una vez al mes hablamos. Pero no hablamos, como siempre hablamos, de diferentes cosas, sino hablamos de un tema muy concreto que es cómo estamos en nuestra relación. ¿Cómo lo vemos? Y aquí Borja propone ocho temas para tener la conversación. La primera es motivaciones y necesidades. Es decir, hablar de qué verdaderamente esperamos a la hora de estar en pareja. ¿Queremos compartir nuestra vida con otra persona? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos abandona? A abandonar la soltería. ¿Qué es lo que necesitamos en este vínculo? Dos, el nivel de compromiso. ¿Queremos una relación seria y duradera o queremos algo más casual e informal? ¿Qué otro tipo de compromiso nos gustaría tener? Este es el tema, ¿no? Nivel de compromiso. Y el tercero es tipo de convivencia. Por ejemplo, ¿queremos dormir siempre en la misma habitación si viéramos juntos? ¿O tal vez preferimos cada uno su propio cuarto? En caso que nos lo podamos permitir, claro está. ¿Queremos casarnos o no queremos casarnos? El cuarto sería orientación y acuerdo sexual. Es decir, somos heterosexuales, bisexuales, homosexuales, transgénero, asexuales, andróginos. Lo importante es que los dos sepamos qué es lo que nos gusta a cada uno. ¿Y queremos un acuerdo basado en la monogamia? ¿O tal vez podemos contemplar una relación abierta? ¿O incluso un vínculo basado en el poliamor? Decidamos libremente, pero decidamos... ¿Qué es lo que quiere cada uno? A ver, seguimos conectados. El 5 es la familia y amistades. ¿Cuántas veces por semana, al mes o al año quedaremos con nuestras respectivas familias? ¿Queremos crear una familia? ¿Queremos mantener nuestras amistades por separados o presentarnos a las amistades entre nosotros? 6, ocio o vacaciones. ¿Compartimos alguna, alguna afición? ¿Queremos viajar siempre en familia? Con los niños, imagínate. O queremos hacer planes solos. ¿Hay lugar para que cada uno pueda disfrutar con su cuenta, por su cuenta o con amigos? ¿O queremos hacer todo juntos? Y el acuerdo económico, el 7. ¿Pagamos exactamente a la mitad de cada uno? ¿Creamos una cuenta en común? Consideramos, ¿Nos consideramos como un todo? Y finalmente, el 8. Separación consciente. En caso que tengamos algún proyecto construido, ¿cómo nos organizaríamos logística y familiarmente? para cada uno seguir siendo libres por separado. Y esta conversación a mí me ayuda muchísimo, María, a, a evaluar cómo estoy y cómo me siento, y escuchar y darme cuenta cómo estás tú y cómo sientes. Y a mí me parece indispensable. Y esto se puede aplicar también en emprendimiento. Por ejemplo, ¿no? tienes un socio, tienes varios socios, te reúnes con ellos una vez al mes, preguntas cómo, cómo están, qué es lo que sienten, ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Están alineados? ¿Sienten lo mismo que al principio? ¿Sienten diferente? ¿Están de acuerdo con lo que sienten y con eso que ha cambiado? No sé, María, cuéntame a ti qué, qué te parecen esas conversaciones que tenemos mensualmente. A ver, eh, la verdad es que eh, a mí cuando me planteaste el hecho de eh, tener la conversación, eh, no sé, era algo como que no me esperaba, ¿no? Pero me pareció no solo muy bonito, sino muy esencial. O sea, siempre he pensado que... La comunicación es un factor fundamental en cualquier tipo de relación, ya sea una amistad, ya sea una pareja, ya sea con tu familia. Y, y creo que es algo que muchas veces nos falta y nos falla. Es decir, nos cuesta mucho decir lo que sentimos a otras personas. Ya sea porque nos sentimos vulnerables o ya sea porque nos da miedo, nos da pánico. ¿no? Y realmente si lo piensas, si no compartes, si no tienes la conversación con otra persona, es que no tienes... Eh, no tienes realmente confianza en ella, ¿no? Y cómo puedes mantener una relación seria, consciente y entregada si no eres capaz de confiar, de depositar aquello que te cuesta eh, o, aquello, o aquella parte vulnerable también en la otra persona para que te ayude, ¿no? para compartirla con ella. Entonces, creo que compartir vida es compartir todo esto. O sea, es compartir, eh, oye, mira, pues me siento así ahora mismo, me siento de esta forma, siento esto, siento otra cosa. Y además creo que es esencial porque establece unas bases. No sabes perfectamente desde el punto en el que estáis cada uno. o sea Además, hay muchas veces que no, no es de otras experiencias, ¿no? Pero me, me puedo imaginar que hay, hay personas que quizá hayan empezado una pareja, hayan emprendido una relación sin realmente ser conscientes de lo que busca cada uno, ¿no? Y pues no tiene por qué, no tiene por qué pasar nada en un futuro negativo. Pero a veces lo que ocurre es que realmente no sabes lo que quiere la otra persona. No, no sabes lo que busca, ¿no? Y creo que es esencial hablar sin tapujos. O sea, a mí me, me ayudó muchísimo a decirte, pues mira, yo soy así, yo siento esto y yo busco esto. Y me encantaría escucharte a ti, qué es lo que buscas y qué es lo que sientes. Porque tal vez podamos gustarnos, pero si buscamos formas de vida totalmente opuestas y vemos que son incompatibles, quizá nuestro camino no sea juntos. O quizás sea eh, como amigos desde cierta distancia, ¿no? Entonces, eh, me parece muy bonito y muy esencial. es El tema de la comunicación, y estamos de acuerdo que es un elemento indispensable en cualquier relación. Y no, te, no solo tiene que ser con relación en pareja, que también, y es a veces nos olvida esta parte de comunicar. Entonces, tener la conversación es darnos un espacio de seguridad mensualmente, o semanalmente, o diariamente, como queráis. Pero tener esa conversación de cómo estamos, de la introspección. De y sobre todo, creo que el tema es no obviar nada, no dar nada por obvio. Porque la vida es cambio y las relaciones son cambio, por tanto. Entonces, oye, entiendo que cosas habrán cambiado. Han cambiado mucho, han cambiado poco y los cambios no son ni buenos ni malos, son neutros. Entonces compartamos ese cambio y compartamos y escuchemos también ese cambio. Seguimos alineados, que seguimos sintiendo, oye, pues mira, pues me pasa esto, pues siento esto, me preocupa tal cosa, no me preocupa nada, me apetece compartirme contigo, siento esto, me apetece tal, pues veo algo que pensaba antes, a lo mejor no lo pienso, pero esta manera es, es ser transparente, es ser libre, es, es, es crear una pareja consciente. ¿no? Sí, es súper importante saber gestionar ese cambio, porque eso yo, yo, yo siempre lo digo, lo pienso mucho, y de hecho en la última reflexión que escribí sobre el amor, lo decía, y es que creo que eh, el amor es algo que poco a poco se va construyendo y se consolida, es una decisión también, no solamente un sentimiento, sino que va más allá, es una decisión que tomas. ¿no? Cuando tú to eh, tomas la decisión de amar a alguien, de compartir un camino, tomas la decisión de, de emprender ese camino con piedras, sin piedras, eh, con curvas, sin curvas... Eh, te comprometes de alguna forma a gestionar ese cambio, ¿no? A no decir cuando las cosas cambien, eh, yo no quiero estar aquí, ¿no? Solamente me sirve este modelo, ¿no? Es que las personas cambian, las relaciones cambian, las vidas cambian, entonces saber estar y saber comunicar y saber expresar en cada momento para saber gestionar ese cambio, sí. para poder ser eh, libres constantemente en esa relación y poder sentirnos vivos igual de vivos que al principio. De hecho. Por compartir parte de mi vulnerabilidad es cuando le expliqué a María que eh, hubo un tiempo en el que tenía miedo estar en pareja porque pensaba que lo que iba a hacer es que no fuera libre. Y ahora, experimentándolo con María, me di cuenta que soy libre, incluso soy más libre aún. Entonces, vaya creencia la de, ostras, en pareja voy a perder mi libertad. ¿O no? Y esa persona te ayuda y te inspira a seguir siendo libre. Y si entendemos algo que hablamos en, hace tiempo en este, en este podcast, sobre que no somos medias naranjas, no somos naranjas completas. Entonces, yo no necesito a María y María no me necesita a mí, sino que nos complementamos. Y libres vamos a ser juntos o separados. Y vamos a ser felices, y podemos ser felices, juntos o separados. Ahora bien, tomemos la decisión que decidimos ser, qué decidimos estar qué es lo que sentimos y cómo lo sentimos ¿no? entonces me gustaría compartir con vosotros un decálogo de la pareja consciente que aparece aquí en esta guía ¿no? que yo me imagino como los 10 mandamientos de la pareja consciente y que son afirmaciones y a mí me gustaría casi esto parece que un día María que vayamos lo repitamos a la vez, no lo vamos a hacer ahora porque va a parecer esto, no sé, un poco turbio pero dice, uno, yo soy responsable de mi felicidad, no de la tuya, repito, yo soy responsable de mi felicidad, no de la tuya Tú eres responsable de tu felicidad, no de la mía. 2. Yo soy responsable de mi sufrimiento, no del tuyo. Y tú eres responsable de tu sufrimiento, no del mío. 3. Yo te elijo conscientemente a ti y tú me eliges conscientemente a mí. Nadie nos obliga a estar juntos. Lo hacemos porque queremos. Y yo aquí lo sumo porque lo decidimos. 4. Yo me conozco a mí mismo a través de ti. Y tú me conoces y tú te conoces a ti a través de mí. Nuestra relación es un juego de espejos y proyecciones donde nos vemos reflejados. Y este guau. Wow, o sea, yo noto que María es una grande maestra y, y me enseña mucho de mí, ¿no? Es, es un, un gran espejo. El cinco <risa> es yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Somos opuestos y complementarios. El conflicto es lo que nos hace crecer, madurar. Y evolucionar, desarrollando todo nuestro potencial. Aquí recuerdo una frase que me dijo María después de ver un vídeo, que me dice Alfonso, sé que a lo mejor vienen curvas, pero me gustaría estar estas curvas contigo, ¿no? Y a mí eso me llenó, porque, porque la pareja no es todo línea recta, ¿no? Eh, a un tiempo, pues vienen curvas, y el punto es cómo compartimos esas curvas. El 6 dice, le acabo de decir justo, tú no me completas, sino que me complementas. Yo no te completo, sino que te complemento. No somos medias naranjas desgajadas, sino naranjas enteras. 7. Yo me acepto, yo te acepto tal y como eres y tú me aceptas tal y como soy. Yo no te quiero cambiar y tú no me quieres cambiar. Nos amamos tal y como somos. Y yo sumo que nosotros cambiaremos. El punto es ¿nos seguimos amando en este cambio? 8. Yo respeto tu libertad y tú respetas mi libertad. Vivimos y nos dejamos vivir honrando nuestra individualidad y singularidad. Qué importante es, independientemente de vivir en pareja, tener un tiempo para nosotros mismos. Eso que hablábamos antes en el episodio anterior de quizás una cita con nuestro propio artista, no una cita a nosotros mismos. A mí me encanta tener una cita con María, pero también me encanta tener una cita con, con mi Alfonso, ¿no? ¿Por qué no? 9. Yo me comunico contigo y tú te comunicas conmigo. Hablamos con empatía y asertividad llegando a acuerdos y estableciendo compromisos que nos beneficien mutuamente. Y 10. Yo pongo mi bienestar al servicio de la relación y tú pones el tuyo. Nos comprometemos con regar la flor, que es nuestra relación de pareja, quedando las condiciones para que crezca sana, fuerte y hermosa. Es que yo cada vez que leo le esto es un guau. Wow. O sea, y me sale solo. Y de hecho, y por ejemplo, cuando decías el 4, ¿no? yo me conozco a mí a través de ti y tú te conoces a ti a través de mí. Es que me parece brutal, o sea, yo no es que solamente aprenda de ti cada día, o sea, que aprendo cada día una cosa diferente y me encanta, pero es que además eh, he aprendido cosas de mí en mi relación contigo, es decir, en, en yo qué sé, cómo actúo frente a X... Eh, frente a X cosa, frente a X comportamiento, frente cuando quedamos, mmm, yo qué sé, eh, para tomar algo, cómo, cómo suelo actuar, eh, cómo me sale de dentro, ¿no? Y me voy conociendo a mí misma a través de ti, a través de, de, de cómo me miras y de tu relación conmigo y de mi relación contigo, ¿no? Y, y me gusta mucho y creo que es que ninguno tiene desperdicio, o sea, que es que son, son una pasada. Es, es entender a la pareja como, como un maestro, como una maestra. Y como un espejo, ¿no? Lo que hablábamos antes. A ah, me ha ayudado mucho también. Um, porque cuando vives en pareja, en cierta manera, es porque te complementas. Y, o sea, que nos complementamos. Entonces, sumamos y a veces a lo mejor habrá conflicto. Y el punto es, ¿aceptamos ese conflicto? ¿Qué nos está enseñando ese conflicto de nosotros mismos? ¿Y, ¿Y a qué acuerdos llegamos? Porque las relaciones se basan en acuerdos. De ahí la importancia de la conversación. Realmente, cuando tienes amigos y amigas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un grupo de amigos en el que hay un acuerdo que es inconsciente, que es, obviamente, no vas a ligar con la novia o exnovia de un amigo, ¿no? Por ejemplo, es un acuerdo, pero es un acuerdo inconsciente. No es un acuerdo o consciente, pero que no se ha hablado, que se da por supuesto. La importancia de llegar a acuerdos y de hablar y de compartir. A mí me ha gustado mucho la última, que es la décima, ¿no? La importancia de, de regar. Porque cuando empezamos la relación es todo wow, ¿no? Maravilloso. Y bueno, para mí el proceso lo sigue siendo. Pero a veces se nos olvida de que, de que hay que currárselo un poquillo, de que, joder, pues al principio pues nos ponemos guapetes, tal, no sé qué. Y después, a veces nos olvidamos de nosotros. A través de, de, de, de esa confianza de va a estar siempre. O no solo va a estar siempre, sino yo he hablado con María desde mi vulnerabilidad, que es, María, a mí me pasa que yo siento que cuando me enamoro y solo me he enamorado dos veces en mi vida, eh, doy tanto que me olvido de mí. Doy tanto que me olvido de mí. Y a mí me ayuda mucho darme cuenta que quiero regar, que quiero sorprenderte, que quiero dar y que a la vez también no puedo olvidarme de mí. Porque si me olvido de mí, entonces no voy a poder darte como siento darte, ¿no? Entonces es un equilibrio muy interesante el, el compartir en pareja que se equilibra en todo. Y para mí un gran ejemplo, conectándolo con el emprendimiento también, es cuando das a la empresa y te olvidas de ti. Y eso me ha pasado también. Realmente tu empresa, en caso de que estés emprendiendo, es tu novio o tu novia, en cierta manera. Porque lo cuidas, pero ojo, es que a lo mejor te estás olvidando de cuidarte a ¿sí? ti. ¿Cómo vas a poder dar si no te das? ¿Cómo puedes dar energía si no duermes, no tienes energía, si no te dedicas tiempo para ti? Pues es lo mismo. Y, y es algo que me resuena mucho, ¿no? El seguir regando, el seguir intentando conquistar a la otra persona, pero sin olvidar también de, de amarte a ti misma. Me gusta mucho eh, cuidar el pequeño detalle. O sea, para mí los pequeños detalles son, son, son vitales, ¿no? O sea... Eh, me gusta mucho, pues eso, que no se me olvide eh, echarme colonia cada vez que quedamos. Cosas súper tontas, o esa sonrisa, o ese gesto, o esas flores, o lo que sea, ¿no? O sea, creo, o sea, creo que es esencial que nunca jamás olvidemos, porque parece una tontería, pero, jolín, yo intento trabajar mucho eso, ¿no? Que no se me olviden esos detalles, porque digo, es que si esto, si estas pequeñas cosas del día a día se me olvidan, entonces, ¿qué queda? Y yo creo que al final el amor se basa en pequeños detalles, ¿sabes? En, en cosas súper chiquititas que le entregas a la otra persona que a lo mejor no se ven, pero que son súper profundas. O sea, me gusta muchísimo cada noche mandarte un mensaje y decirte que te amo, ¿no? O sea, o, o por las mañanas. Y decir, es que, es que esto es algo que pueden faltar otras cosas, pero esto no. ¿No? Porque es súper pequeño, pero es esencial porque te siento cerca y porque, porque, porque siento que estás ahí. no Y porque es una señal de que, de que seguimos vivos. Wow. a lo mejor hay algunos aquí, oyentes, que están vomitando arcoíris. ¿no? <risa> eh, Independientemente de esto, es que de verdad que al dar recibes. Ya hablábamos con el voluntariado, pero es, es me encanta dar estos pequeños detalles a María, pero... Y, y no sé si es desde el ego, ¿eh? porque me, me encanta ilusionarla, pero también porque me siento yo bien. Es curioso porque cuando te regalo una rosa, o cuando hago algún pequeño detalle que, que siento que te va a gustar, me lo paso bien y lo disfruto. Y también me conecta a mí. ¿no? Y al fin y al cabo es que somos, somos espejos. Absolutamente somos espejos de todo. Entonces cuando te doy a ti, también me estoy dando a mí. Cuando doas a esa otra persona, te estás dando a ti. Y me gustaría terminar con esto. Me gustaría terminar de que es el momento en el que cierres los ojos y pienses en esa persona que te resuena. Esa persona que sabes que está ahí, que sientes algo. Puede que estés ya en pareja con esa persona, que estés compartiendo camino, o puede que no. ¿Sabes quién es, verdad? Bien. Pues ahora piensa cómo puedes darle. Darle un pequeño detalle, el que sea. Ya puede ser, créalo tú. Sé creativo con respecto al episodio anterior. Escribe una carta, haz un dibujo. Pinta un cuadro, escriba una canción, grábala y dáselo. Prueba a dárselo. No hay nada más que perder. Tienes mucho más que ganar simplemente dando. Y dásela. Estoy seguro que una sonrisa vas a recibir. Y si es una persona que a lo mejor no estás en pareja y que te da miedo, recuerda que a veces el miedo sirve para enseñarte hacia dónde quieres llegar. Nos vemos en el siguiente canal. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y socialpreneurs.podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com una producción de Cabina 29.